Mientras tenga amigos como vosotros, estaré agradecido con la vida. Gracias por siempre estar cuando os necesito y por ser mis ángeles de la guarda.